y parece un buen momento para relajarse e intentar olvidar los problemas del día a día, del estrés, del trabajo y todo lo que comporta la sociedad actual. Técnicas de relajación hay muchas, hoy les queremos presentar una que como dicen sus practicantes sirve para liberarse de las emociones negativas y conseguir una vida plena y equilibrada. Para conocer mucho más ¿no? el funcionamiento y la utilidad del tapping, contamos con Cipriano Toledo, eh, psicólogo e introductor del tapping en España. Muy buenas tardes Cipriano, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber qué es el tapping. ¿Qué es el tapping? Sí, esta es la primera pregunta que hacen siempre. Sí. Es una técnica que nació en Estados Unidos hace aproximadamente 30 años. Hay miles de casos documentados sobre, sobre la eficacia del tapping, sobre cualquier problema, y que tiene como características una técnica muy sencilla de aprender y de utilizar. Y que el abanico de, de utilidades que tiene es amplísimo. Cualquier problema que tenga una persona... ...prácticamente cualquier problema se puede solucionar con tapping. ¿Para qué es útil entonces? ¿Para todo? ¿Es como el bálsamo de Fiera Brás que todo lo cura? Sí, este es un problema. Yo a veces cuando hablo del tapping me siento como estos vendedores del oeste... ...subidos en el carro y vendiendo este ungüento que valía para todo. Pero es que esto es lo que es el tapping. Si es verdad, ¿cómo no lo dices? Es un problema. ¿Y cómo se aplica? Porque ¿Cómo se aplica? Sí. Sí. Parece que todo llega de Estados Unidos, ¿no? Todos son modas en realidad, pero... Eh, dos manitas tenemos todos también, ¿no? Exactamente. Pues en el tapping lo que buscas es solucionar algún problema. Entonces la persona que tiene el problema, o tú mismo, porque te lo puedes aplicar a ti mismo, piensas en el problema o estás hablando del problema a la vez que alguien, aquí viene la parte un poco que suena más extraña todavía, te da unos golpecitos con, con los dedos en determinados puntos de la, de la cara y de las manos. Son puntos que además coinciden con principios y finales de meridianos de acupuntura. Meridianos de la persona, sí. ¿no? Sí, con meridianos de acupuntura. Los meridianos qué dedos de utilizan? De utilizan? Ah, cualquier dedo, no importa. Generalmente por comodidad estos dos, los golpecitos así. ¿Bien? ¿Y qué tienen en común entonces <coughs> con qué relación se establece entre el tapping y la acupuntura? Ah, ninguna. Es coincidencia. Nadie puede explicar por qué dando esos golpecitos en esos puntos se pueden solucionar determinados problemas. Pero claro, ¿esto es útil para aquella <coughs> persona que no cree...? Claro, ¿En sí. el esto, esto es otra de las cosas increíbles del tapping, no importa si crees o no en el tapping, si lo aplicas funciona, yo no creo en la lluvia, vale, perfecto, pero como salgas y esté lloviendo te vas a mojar, pues con el tapping pasa lo mismo, a mí esto me parece una tontería, esto no puede funcionar, esto no es, bien, vamos a hacerlo cuando tú le haces tapping a alguien, empiezas a hacer tapping y todo el mundo se siente un poco ridículo. Alguien dando unos golpecitos y tú contando que lo que te esos pasa. Puntos. Sí, pero vamos, que son no, 12 vamos. puntos, o sea, uh -huh. no hay que tener una memoria grande. Pe y, y todo el mundo se siente un poco ridículo, pero a los 15 minutos ya nadie se ríe del tapping. Ya todo el mundo empieza a ver cómo funciona. ¿Y cuáles serían esos puntos? Son 12. Son 12, sí, si quiero lo señalamos. Sí, por favor. Mira, uno empieza aquí en la ceja. ¿Sí? Aquí otro, otro, otro, otro. En la clavícula, aquí debajo, aquí en la parte del pulgar, índice, dedo medio, dedo meñique y este otro punto, ya está. Cuando ha dicho, cuando ha dicho en la ceja, no es aquí en no, el entrecejo, ¿no? ¿No es, ¿eh? tenemos dos puntos, uno en la ceja derecha y otro en la ceja izquierda, donde nace la ceja, ¿sí? En este, en este Ahí, extremo Exactamente. Y dependiendo de, de lo que tengamos, tendremos que utilizar un punto no, u otro. utilizamos todos los puntos para cualquier problema, más fácil todavía. Madre mía, ¿y puede, ¿y puede resolvernos el problema del paro, el problema de la, de la crisis económica que tenemos? En eso estoy. Y además he hecho una apuesta. He alquilado el Palau de Esports de Badalona. Y eh, he puesto un precio solo para intentar cubrir gastos, que no creo que los cubramos, pero es igual. Eh, voy a enseñar tapping el día de San Fermín, el 7 de julio, en, en el Palau de Esports de Badalona a todo el que venga. Vamos a enseñar tapping especialmente aplicado a la economía, al dinero y al trabajo. Vamos a estar todo un día enseñando, vamos a estar toda la mañana aprendiendo tapping y toda la tarde aplicando el tapping a las dificultades y a los problemas económicos. O sea, empresarios que vengan mejorarán su cuenta de resultados, autónomos tendrán más clientes, desempleados encontrarán trabajo. Yo sé que decir esto es... no, no debería decirlo, pero es que es así. Hemos invitado a todos los diputados del Parlamento de Cataluña para que vengan. Creo que si los políticos aprendieran... ...a quitarse las creencias limitantes que tienen y tuvieran herramientas... ...para solucionar problemas, pues eh, nos beneficiaríamos todos, además de ellos. Madre mía. Vamos con, con casos concretos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, partimos de la base de que cualquier persona que tenga un, un problema emocional... no, ...está relacionado con, con lo que es, bueno, pues relajarse, tiene una parte de desequilibrio... Mm. ...¿cómo funciona el tapping? Entonces. El tapping parte de la base de que cualquier problema que tengas parte de un desequilibrio interno, ¿Bien? No sé qué es esto de un desequilibrio interno, pero es una forma de llamarle. Y el tapping no trabaja sobre los problemas, sino sobre los desequilibrios que los provocan. Ponemos un ejemplo más concreto, yo que sé, imagínate que tienes alguna fobia, tú tienes alguna... Que Todos, se pueda decir, ¿no? sí, todo el mundo ¿todo? tiene. Sí. ¿Todos? Pero el que tiene fobia a los dinosaurios vive tranquilo. Ir al cine. A no ser que vaya al museo y te... Imagínate que tienes fobia a las arañas. Por ejemplo, una Bien. cosa muy típica. Entonces tú tienes fobia a las arañas y cualquier tipo de técnica iría a desensibilizarte para que puedas ver una araña sin ponerte muy nerviosa o. Eh, ...darte técnicas para que puedas, puedas hacerlas... ...o puedas relajarte en el momento que te encuentres una araña. Para el tapping, si tú tienes fobia a las arañas... ...es que hay algo que está desequilibrado dentro de ti. Nos olvidamos de las arañas. Te hacemos tapping y una fobia a las arañas... ...generalmente no, no aguanta una hora de tapping. Y a la hora puedes dedicarte a la cría de arañas si quieres. Así es como funciona el tapping. ¿Pero tiene que estar pensando, por ejemplo, en las arañas? Durante sí, podemos, si son arañas podemos poner una foto de una araña y es suficiente. O una araña de juguete, o hacerle decir, me dan miedo las arañas, o lo hacemos así con la mano dar? y ya está. ¿Dónde tendría que dar? En los 12 puntos, En ¿no? los 12 puntos. En los 12 puntos. Sí. ¿Y qué dice ¿Qué dice el mundo sanitario y científico <coughs> Se apunta a los cursos. ¿Sí? Hombre, mucho mundo sanitario se apunta a los cursos. En todos los cursos hay médicos, hay enfermeras, hemos, hemos hecho cursos específicos para personal de enfermería, para psicólogos. Bueno, es una técnica que funciona, es eficaz y se aprende en un día yo creo que más no se puede pedir ¿y dejar de fumar? también, dejar de fumar también pero no solo dejar de fumar dejar de fumar sin engordar sin ansiedad sin síndrome de abstinencia, sin cosas de este tipo me dicen ¿y volar? digo sí, volar <risa> pero volar, eh, puedes volar te tomas unos calmantes, hay quien se toma un, un par de whiskies cada uno hace la técnica que puede para llegar a volar con tapping disfrutarás del vuelo esta es la diferencia. O sea, no es que consigas volar, es que además disfrutas del vuelo. ¿Por qué? Uy, ¿por qué? Imposible, no contesto porque no lo sé. No sé por qué funciona. Nadie sabe por qué funciona el tapping. Hablamos de desequilibrios energéticos, de que los quita. Nos tenemos que ir al empirismo, o sea, si tú tienes fobia a las arañas cuando vienes aquí, después de una hora cuando te vas, ya nunca más te da miedo una araña, pues... Bueno, pues a lo mejor ha sido casualidad, pero ¿y si sí lo hacemos con miles de personas y a las miles de personas le funciona. En Estados Unidos se ha hecho con el estrés postraumático en, en excombatientes y los que han tratado con tapín nunca más desaparecido el problema, sin medicación, sin nada. por el ¿Para adelgazar también valdría? También valdría, sí, sí. Generalmente porque no trabajamos nunca el problema, trabajamos lo que lo provoca. Decía Grande Cobián, que es un médico que... ...es una burrada, pero lo decía él, no lo decía yo. <risa> eh, no te asustes. Que en los campos de concentración no había obesos. ¿Bien? O sea, cuando hablan de genética y hablan de un montón de cosas... ...él decía que en los campos de concentración no había obesos. Había más gasto que, que, que comida, ¿no? Gastabas más energía de la que, de la que comías. No Entonces, había obesos. No había obesos, no había gordos. Una, una hablando. muy uh -huh. sí. singular. De sí. sí, pero cuando hablaban de la obesidad, cuando... Sí, sí, vamos, me refiero, no es, no es para hacer broma del holocausto, sino simplemente lo que decía este médico cuando se referían a las causas de la obesidad. Con tapinquitas todas las causas y la persona vuelve a, a, a coger el peso el que le sea normal. ¿Y podemos recuperar cabello, por ejemplo, los problemas...? No, esto no lo sé, no lo hemos probado nunca. No, no como comentabas, que en cierto modo eh, sirve para, para todo, a lo mejor habría Fíjate, que hacer. No lo hemos probado, pero mira, podemos probarlo. Oye, mira. ¿Dónde sí. habría que tocarse? En los mismos puntos. Otra vez, Siempre. en los mismos puntos. Siempre. Siempre. Es 12 puntos? Lo único que cambia es el problema. Cambiamos el problema. Hombre, tiene algunas particularidades más, y no ya estaría explicado, pero uh -huh. en un día se explica más que de sobra. ¿Y se sigue un orden cualitativo? Es decir, eh, ceja. Se, se sigue un orden cómodo, pues vamos ah. de arriba a abajo. Simplemente podríamos los salteados, pero sería más complicado, ¿no? He dado aquí, no he dado aquí, bueno, empezamos por aquí, arriba, vamos bajando hasta la mano y ahí terminamos. Uh -huh. sí, sí. Podemos dejar incluso hasta de <coughs> fumar, Marta. Podemos... ¿Qué fumáis? Vosotros no fumáis. Sin tapping. Sin tapping es difícil, con tapping es fácil. Esta es la gran diferencia. Si algo te está costando mucho trabajo es que no estás haciendo tapping. Esto seguro. O sea, supongo que cree normal el escepticismo, ¿no? El escepticismo de la por gente, supuesto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero ¿sabes lo que dura el escepticismo cuando te hacen una... cuando te hacen tapping media hora? ¿Qué es lo que dura, ¿no? ...que es lo que dura una sesión... ...media hora, una hora... ...cuando sales de la sesión... ...el escepticismo se ha quedado en la camilla. Recordemos que hay que estar... ...¿cuánto, 15 minutos en cada punto? Ah, no, no... Es, ...son unos segundos en cada punto... ...nada, unos segundos... ...haces diferentes... ...haces diferentes rondas... Cuando, ...¿os explico un poco más? Sí, por favor. Cuando empiezas con un problema... ...tú imagínate que vas al médico, ¿bien? Y dices, mira... ...tengo toda la mano infectada... ...y quiero que me cures el dedo pulgar... ...el médico te dice, hombre... ...tenemos que curar toda la mano... Cuando alguien viene a una consulta de tapping, viene con un problema. Mira, quiero dejar de fumar, o quiero adelgazar, o se me cae mucho el pelo. ¿De acuerdo? Tú ya sabes que eso solo es una parte del problema. Bien que hay más cosas por detrás. No tienes que investigar. Cuando empiezas a trabajar una de las cosas con tapping, a la persona le van viniendo recuerdos, lo que nosotros llamamos hilos, los sigues trabajando y al final consigues solucionar todos los problemas que tenga la persona. Y sobre todo el que está causando... Ese, por el que, ese que le ha traído a la consulta o que le ha traído a un curso. Madre mía, qué ¿Con válvula. unos golpecitos así? Yo ¿no? sé que es difícil de creer, yo también soy muy escéptico, pero es que son pues, miles y miles de casos documentados, no es que lo diga yo, yo, yo he dado cursos a miles de personas ya. Nos, nos ha, ha picado la curiosidad, Cipriano, habrá que, habrá que probarlo. ¿Puedo decir la página web del curso este que voy a...? a sí, sí, adelante. Pues es mentericas.com, en plural, mentericas.com. Pues estupendo. Ya solamente darte las gracias por acompañado. A vosotros por, por invitarme. Acompañado. Gracias. Claro, bien, relax, tranquilidad, bienestar. Seguro, seguro que están pensando en las vacaciones, ¿verdad?